Hola a todos comunidad, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a esta charla del WordCamp San José 2022. Eh, mi nombre es Alex Cuadra, soy de Nicaragua. En esta ocasión les vengo a dar una charla sobre desarrollo Wordpress, específicamente desarrollo de bloques. Um, en el, el título de la charla es creando un bloque de Gutenberg dinámico eh, desde cero, pero a partir de código de un short shortcode short que ya tenemos, teníamos previamente preparado. Como les decía, eh, mi nombre es Alex, soy de Nicaragua y trabajo como software engineer en Nicasource, eh, Usuario de WordPress desde hace algún tiempo, ya casi 10 años utilizando WordPress. Eh, miembro de la comunidad WordPress de Nicaragua eh, desde 2017. Y pues me pueden encontrar en LinkedIn como Alex-Cuadra. Eh, Alex y también tengo un pequeño y sencillo sitio web sea, eh, y lo pueden buscar como alexcuadra.deb Entonces, eh, ¿qué vamos a aprender en esta charla? Bien, uh, en, al, a lo largo del work han, han aprendido un poco cómo crear bloques de Gutenberg Sabemos que Gutenberg eh, es el nuevo editor de código y ha venido a ser, digamos, un, un antes y un después de, de lo que es el desarrollo en WordPress entonces, en esta ocasión vamos a igual a trabajar, a aprender a hacer un bloque básico eh, y a partir de un shortcut que ya tenemos pre previamente desarrollado, vamos a, a transferir toda la lógica de este shortcut a este bloque. También vamos a ver dos elementos interesantes que están dentro de la documentación del editor de bloques, que es el transformar bloques y los end-to-end -end tests que igual son dos eh, secciones que todavía están en desarrollo, eh, no todavía se está trabajando en ello, pero es muy interesante tocarlo en esta ocasión. Uh, ahora, ¿qué es exactamente el editor de bloques a Gutenberg? Ok, eh, el editor de bloques, simple y sencillamente, es eh, lo que sustituyó el viejo eh, editor clásico. Uh, ahora lo que tenemos es un editor basado en react es decir react tiene eh, está integrado y ya bien integrado en wordpress eh, lo cual igual este editor al, al igual que el anterior permite crear editar borrar contenido pero esta vez lo hace a través de bloques es decir podemos interactuar con nuestro contenido eh, manipulando pequeños bloques de contenido como imágenes ya sea párrafos, eh, galerías eh, etc. Entonces, eh, de hecho, también en, para algunas personas es mucho más fácil utilizar el editor de bloques que utilizar eh, el editor clásico. Bueno, el, el editor clásico, recordemos que era más que todo texto plano, podíamos meter un poco de HTML también, pero también nosotros, nosotros, eh, digamos, eh, esa, esa necesidad de crear cosas personalizadas y la sustentábamos con shortcodes. Eh, no quiere decir que los shortcodes desaparecieron, todavía existe un bloque que se llama shortcode en el editor de bloques. Ahora, eh, todo esto en WordPress, como sabemos, eh, WordPress es open source, por lo tanto, eh, nosotros podemos personalizarlo, podemos hacer, digamos, eh, cosas un poco más eh, adaptadas a las necesidades, ya sea nuestro, de nuestro cliente, entonces, siempre vamos a querer, de alguna u otra manera, personalizar todo. Los Teams los personalizamos, los plugins los personalizamos. Entonces, eh, ¿por qué desarrollar un bloque personalizado? Simplemente porque va a haber un momento en que necesitamos un bloque que no hace lo que hacen los bloques que están dentro de, del, del, del, del directorio de bloques de WordPress. Entonces, siempre vamos a necesitar, ya sea por solicitud de un cliente o porque de pronto se nos ocurre, pues, crear un, un bloque que, digamos, satisfaga una necesidad del sitio, entonces vamos a, a recurrir a, a la personalización o, o lo que le llaman a crear este tipo de componentes from scratch. Eh, actualmente existen muchos eh, paquetes de bloques como son Crowblocks eh, y otros que, digamos, eh, ya nos trae, digamos, un... un un gran, una gran cantidad de bloques distintos o, o que tienen mayor, ma, mejores o mayores funcionalidades que las que ya trae WordPress por defecto. Entonces, igual, si, pero si no encontráramos un bloque eh, dentro de ese, de ese grupo, entonces también lo necesitaríamos personalizar. Uh, ¿Qué se necesita para que desarrollemos bloques? Okay. Uh, en este caso, el paradigma pues, ha cambiado un poco porque antes... Eh, Solo necesitamos de PHP para desarrollar en WordPress y un poco de jQuery o JavaScript y CSS para personalizar nuestro frontend y también hacer un poco de animaciones, etc. Pero ahora necesitamos una, otra gran cantidad de herramientas para poder desarrollar bloques, ya que recordemos que estos bloques requieren de React para trabajar. Entonces, por ende, necesitamos conocer JavaScript y Node.js y, claro, está React. Uh, en esta ocasión, eh, nosotros necesitaríamos también un ambiente de prueba, como lo puede ser local. Uh, también podría ser Docker, si quisiéramos, o igual pues, eh, vamos a utilizar también la herramienta de WordPress Enfo eh, para hacer eh, prueba Entonces, aparte de esto, pues eh, siempre vamos a tocar PHP. Claro está, ¿verdad? WordPress está sustentado, eh, basado en PHP, entonces necesitamos todavía conocimientos de PHP. Eh, no es vital el 100% del conocimiento de React para crear un bloque básico porque ya eh, el, el paquete de, de componentes de WordPress trae una gran cantidad de componentes que podríamos reutilizar. Sí recomiendo conocer de React para aventurarse en esto, uh, pero la documentación hasta el momento está un, un poco mejor que hace tres años que, comenzó, que se comenzó a trabajar con, con Gutenberg. Entonces ya hay mucho ejemplo, ya hay este, una gran cantidad de componentes que podemos reutilizar, pero sí eh, recomiendo pues, conocer más de esta tecnología Node.js y... React. Uh, Qué vamos a construir en esta ocasión. Ok, eh, actualmente tenemos un sitio con un shortcut que es un shortcut que retorna eh, información del clima eh, a, a nuestra a, a una página que nosotros queramos, ¿verdad? Entonces eh, esta información del clima es alimentada por la OpenWeather, la API de OpenWeather y eh, por ende, eh, el shortcode solo me pide un atributo, que es eh, la ciudad. Entonces, cuando tengo la ciudad, él me va a retornar la información del clima de esa ciudad. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer este shortcode, lo vamos a convertir a bloque, pero eh, no vamos a dejar de utilizar la misma lógica que teníamos antes. Vamos a reutilizar la lógica que tenía el shortcode. ¿okay? Y... Eh, vamos a empezar a crear nuestro bloque nosotros tenemos eh, vamos a utilizar un comando que eh, ya viene en el paquete scripts de wordpress que es create block. Ah, para los que ya conocen react eh, se, eh, hay un comando ¿verdad? que es eh, create react app, que es el comando por así decirlo oficial para crear aplicaciones de react eh, pero en este caso nos, hay, un, hay, un, hay un paquete, ¿verdad? Un, un, un NPM package dentro de WordPress que nos permite crear esta, este paquete de, de, de, de, de, perdón, estos bloques. Eh, lo que va a hacer simple y sencillamente es crear ya mi directorio uh, y dejarlo listo para que yo pueda simple y sencillamente comenzar a, a, a trabajar en los componentes. No voy a necesitar, eh, trabajar nada más que eh, eh, mi, y lo que es decir el código que voy a trabajar en, en los componentes y el código que del plugin que eh, de la lógica del plugin que yo quiero entonces lo que va a hacer es eso mismo crearme un plugin eh, en el directorio donde yo seleccione eh, me le va a asignar el nombre y va a realizar toda esa la sustitución de todos los nombres y y, y domains que necesite el plugin Uh, igual vamos a necesitar uh, activar luego de esto nuestro plugin, uh, vamos a configurar el archivo blog.json, eh, que es el archivo prácticamente de configuración de nuestro plugin, y, uh, y ok, después vamos a realizar una prueba. Ahora, ok, vamos al código. Eh, esta este código pues también lo pueden encontrar en mi repositorio personal de github eh, se van a me buscan como alex21 y si buscan el web ahí está todo el código de este ejemplo entonces uh, primero ok vamos a realizar el la configuración la instalación de create create block. Okay. Entonces, solo para esto vamos a utilizar el, el npx. Vamos a escribir arroba WordPress scripts. Perdón. Es arroba WordPress preca create blog. Y le vamos a dar el nombre. En este caso, pongámosles eh, bloque clima. Le damos enter. Y vamos a esperar que instale todos los paquetes necesarios para nuestro bloque. Para mientras vamos a ir viendo eh, acá. En nuestro sitio. Creo que lo tengo acá. Sí, aquí está. En nuestro sitio. Eh, este es el, el, el shortcut que habíamos creado previamente. Y este shortcut, ¿verdad?, lo que hace es simple y sencillamente eh, devolver esta información. Es decir, el shortcut ya tiene una configuración de, de estilos, eh, de lógica. Y eh, dándonos nosotros el. La ciudad, por ejemplo, podríamos cambiar aquí de Miami. Esta es la información que dice tener de Miami. Todo esto lo estamos trayendo desde el, uh, de la API de OpenWeather Y nos vamos a, por ejemplo, Madrid. Actualizamos. Y ahí está la información de Madrid. Aparentemente, ¿verdad? <ríe> Hay un clima... Decirlo claro. Ok. Vamos a ver si sí, todavía está creando el paquete. Luego lo vamos a abrir en nuestro editor de código. Ok. Entonces eh, vamos a revisar un poco también el código que tenemos del shortcode. para mientras. Okay. Entonces, como pueden ver, eh, voy a hacer un poco más de zoom acá para que se pueda ver mejor. <coughs> okay, como pueden ver, eh, el shortcut es un, es, este shortcut es un plugin normal pues como siempre se ha creado y acá en este caso sí recibe como atributo el nombre de la ciudad y este nombre de la ciudad es insertado en la URL que eh, el endpoint que me proporciona el, la API OpenWeather eh, obviamente acá necesito igual una una key para la API una API key y luego de esto verdad solo eh, hago la solicitud de respuesta de, de mi API y proceso esta solicitud. Esto me va a dar como retorno eh, un objeto, que este objeto es el que voy, yo voy a tomar y de, del cual voy a sacar toda la información que quiero, como la temperatura, el nombre de la ciudad, la descripción, el porcentaje de humedad, la velocidad del viento y el icono eh, del, el, ese icono donde sale el, el, el sol, ¿verdad? Uh, del, del clima. Entonces, y también, digamos, yo puse acá de que me devuelva una, eh, una estructura HTML que va a ser, que es la que donde yo estoy eh, mostrando, imprimiendo en pantalla, mi información. Okay, vamos a ver si ya terminó. Ok, ya terminó. Entonces, como vemos, al igual que cuando creamos un, una, una aplicación en React, con Create React App, create react app eh, hay una serie de, uh, de comandos que son necesarios para, eh, para empezar a trabajar con nuestro, con nuestro paquete, como son npm Start. NPN Start lo que va a hacer es simple y sencillamente habilitar la, todo el JavaScript que estoy utilizando y para que, que se pudiera, pueda mostrar en el frontend. Si de, no ser por eso, entonces yo necesitaría siempre buildear en cada momento esta información y para que se me pueda mostrar en el frontend. Pero en este caso, pues, tengo una especie de watcher que es el que va a estar revisando todos los cambios que hay en el código y los va a compilar eh, y los va a guardar en la carpeta build para que pueda... Eh, mostrarse en mi frontend. Entonces, voy a, a correrse el comando, npm run start. Okay. Estoy dentro de la carpeta de plugins, pero necesito irme a mi, a mi carpeta de bloque clima. Okay, ahora sí, npm... igual va ahora sí va, ya compiló él está tomando varios objetos del, del mismo de la misma API del editor de bloques como lo que es el objeto bloque el objeto elemento y el block editor que lo vamos a estar ocupando también entonces eh, vamos a abrir esta, este directorio lo tenemos en WordPress Lab. Ah. Aquí está. Ok, como podemos ver, les decía anteriormente, que okay, ya tengo toda mi estructura de directorio de mi bloque. Um, tengo los archivos necesarios: el edit.js, el index.js, el block.json. Y, lo, estilo. y también tengo mi archivo principal de plugin, que es este, bloqueclima.php. Vamos a ver qué es lo que me, me trajo esto. Lo que tengo que hacer para probar mi bloque de, en, de primera mano, irme a plugins. Y vemos que ya él, como dentro de plugins, creamos la carpeta de bloqueclima. Entonces me creó, eh, un, me creó digamos, un, un acceso a un plugin. Entonces lo voy a activar. Entonces, nos vamos a ir a una página para ver esto. Vamos a ver. Prueba de bloque. Y vamos a buscarla acá. Aquí está. Bloque clima. Ya. Yeah. Entonces, eh, esto es, eh, por así decirlo, el, el tipo de bloque que viene por defecto. Entonces, esto es lo que vamos a comenzar a editar. Ahora, ¿dónde lo editamos? Lo vamos a editar acá, en dos lugares. Primero, eh, bueno, toda la información del blog JSON ya no importa, ya lo tenemos. Podríamos crear, cambiarlo, por ejemplo, aquí le podemos cambiar el título, eh, podemos cambiarle, por ejemplo, el nombre. Este nombre es importante porque es el nombre del de, de, namespace que va a utilizar. El bloque. Eh, también tenemos el icono, podríamos utilizarlo cualquier icono de dash icon que, que esté disponible dentro de WordPress, lo podemos utilizar. Y acá están los archivos que él va a buscar para poder hacer el build de mi bloque. El, el editor script y el editor style lo está buscando dentro de index.css y index.js, pero estos archivos no están dentro de mi carpeta source, que es donde yo trabajo. Eh, mi bloque, sino que van a estar aquí dentro de build, entonces eh, bueno, vamos a revisar un poco acá el código, en bloque clima podemos encontrar que el bloque dice, el, el bloque está registrado, registrado lo vamos a encontrar en la carpeta build, no, no está en src, src es nuestro directorio de trabajo posteriormente cuando nosotros empaquetemos el bloque eh, ten, se tendría que ir pues con ese directorio, pero ya no necesitaríamos en otro directorio como not modules para trabajar ok entonces eh, esto ya pues ya lo tenemos registrado y vamos a eh, a revisar también el index.js que el index.js el, el, el, el, la función de registerBlockType uh, toma como parámetro verdad el nombre y eh, estas dos funciones edit y save pero en este caso como edit y save, eh, como solo vamos a utilizar edit, entonces y no necesitamos save porque vamos a utilizar un bloque eh, dinámico, entonces vamos a, a más bien igualarlo a null. Vamos a decir que save va a ser para tornar un null. Esto lo hacemos porque eh, la lógica eh, del... De lo dinámico en este bloque es que, ok, Save lo que hace es guardar eh, estáticamente la información que nosotros creamos en Edit, en el editor. Entonces lo guarda de forma estática dentro de eh, nuestro, nuestra base de datos. Pero nos, nosotros no creemos nada estático, nosotros queremos que eh, cada vez que cambie, la API, o que cada vez que cambiamos la ciudad, inmediatamente nos devuelve esa información de forma dinámica. No necesitaríamos guardarla en la base de datos. Solo lo que requerimos es trasladar un, un JSON eh, de, de, de, de, que, que nos, nos solicitamos a la API y se lo mostramos al editor. Entonces, acá, eh, en Edit, pues, estaríamos configurando esta parte. Eh, en esta, en esta parte, pues, necesitaríamos eh, eh, verificar que estamos importando el props que esta, este hook nos permite eh, trabajar entre bloque y entre componente. Pero también vamos a ocupar, vamos a importar un componente que ya viene en WordPress, que es el text control text control Y lo vamos a importar desde... Eh, WordPress component. Esto lo voy a copiar aquí para no teclearlo. Okay, Ahí está. Entonces, ya tenemos un componente, ¿verdad? Que está dentro de la biblioteca de componentes de WordPress y lo vamos a utilizar acá. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a sustituir un poco el div. No va a ser un div ya, ahora, perdón, vamos a sustituir el, el, el párrafo, ya no va a ser un párrafo, va a ser un div. Y este div, por ejemplo, dentro del div vamos a traernos el componente text control, ¿verdad? Aquí lo tenemos, text control que cierra en sí mismo. Y a esto, por ejemplo, tendríamos que darle a ponerle un label. en español, ciudad, y vamos a ponerle también un, un hint para que sepa el usuario qué es lo que va a hacer. Ok, como vemos todos los cambios lo está compilando, Entonces, vamos a revisar acá qué es lo que nos está devolviendo. Uh. Dice que, ok, ahí está. Entonces, este es lo que habíamos cambiado. Y acá nos está devolviendo, nos está pidiendo un nombre de ciudad. Miami, por ejemplo. Lo publicamos, no nos va a devolver nada. Porque todavía no le hemos agregado lógica a esto. Como nosotros eh, dijimos que, pues, que save iba a ser null, entonces no nos devuelve nada porque no está guardando nada en la base de datos pero ya vemos acá que nuestro bloque está funcionando. Entonces, luego de esto, vamos a trabajar en nuestro archivo PHP. Vamos a cambiar un par de cosas. Eh, en este caso, vamos a... Agregar toda la lógica que tenemos desde el, nuestro shortcode, toda esta lógica lo vamos a pegar en nuestro archivo PHP. Esto lo hacemos exactamente acá ahí. Uh, hay que cambiar muchas cosas, ¿verdad? No solo eso, pero vamos a irlo trabajando ahí. Entonces, eh, pero acá, eh, bueno, vamos a eliminar esto que está aquí, que no lo necesitamos. Y aquí, eh, claro, está necesitamos decirle a, a WordPress, al, al core de WordPress, de que ya no vamos a estar ocupando el, el, el archivo save, el, el, la función save. Entonces, esto lo hacemos eh, solo agregándole un, un, un atributo más, a, un parámetro más a la función RegisterBlockType. Esta función, este parámetro va a ser un arreglo. Este arreglo lo que va a contener es esta información que es, eh, me olvido el arreglo. Verlo. Va a contener información, eh, por ejemplo, la, vamos a crear una función que renderice eh, todo el contenido del bloque. Entonces le vamos a decir que render callback callback va a ser igual a esta función que vamos a, ter, a utilizar aquí. Esta función la podemos la podemos cambiar un poco, le podemos decir que se llame Alex Lima. Y esto va a ser lo que vamos a hacer acá, a copiar acá. Entonces, ya Block eh, RegisterBlockTape sabe, entonces, que todo lo que es relacionado con renderizar la información del bloque lo va a procesar acá en esta función. Entonces, en esta función eh, ya no necesitamos los atributos que tenemos de... de, de de shortcut, sino que vamos a necesitar a uh, attributes que lo vamos a traer desde el blog JSON. Uh, y igual uh, en blog JSON, vamos a volvernos un poco a blog JSON porque en blog JSON necesitamos agregar un par de líneas también, eh, que es por ejemplo esa misma atributos que estamos llamando en, en nuestra función de render. Entonces, vamos a decir acá, attributes, attributes. Y eh, para esto necesito una variable que me eh, guarde eh, que me pueda guardar el, el, el nombre de la ciudad. Entonces, en este caso, vamos a llamarle city name porque es como está en el shortcode. Visto acá y entonces y acá le tenemos que decir el tipo y este tipo es una cadena de texto. Ok, vamos a guardar acá también. Entonces, eh, lo que está haciendo acá es que estos atributos los estoy mandando a traer en mi, en mi función de renderizado. Ok, estos atributos acá en este archivo eh, no, eh, pueden ser de muchos. Eh, pueden tener muchas eh, variaciones. Por ejemplo, acá en, en estos atributos, en este archivo también podría, decir, podría decirle a, al bloque que, qué tipo de variaciones de color, por ejemplo, podría tener. O toda aquella variable que yo necesite procesar también la voy a tener aquí. En este caso, como estamos utilizando un shortcode, eh, eh, entra pues en... en como de una forma amigable eh, que, de que nosotros le indiquemos de que la, eh, vamos a utilizar ese tipo de atributo. Ok, entonces, ah, bueno, tenemos listo este archivo. Ahora vamos a continuar trabajando con esto. Vamos aquí a agregarle un par de, de líneas. Por ejemplo, eh, vamos a crear una variable que se llame eh, cityName que va a traer de atributos el nombre de la ciudad y en caso de que no exista el nombre de la ciudad me va a dejar una ciudad por defecto verdad con esta en esta variable ahora igualmente acá eh, yo necesitaría cambiar esto que está aquí ya no sería ya no traería digamos de los atributos del shortcut sino que sería el city name y eso sería todo lo que cambiaríamos en este archivo no cambiaríamos más nada, ya tenemos la lógica del plowing, de, perdón, la lógica del bloque traída desde de un shortcut, no necesitaríamos nada más, pueden haber digamos situaciones un poco más complejas en este caso, eh, como por ejemplo de que necesitaría, necesitaríamos crear una reactividad dentro del front, entonces ya la situación pues cambia, ya, ya no sería tan fácil, pero sí pues es posible. Entonces, en edit, ah, va a haber un problema aquí, nos va a empezar a dar error. Esto. ¿Dónde está el error? Ok, no hay error todavía. Y está. No me permite aún guardar. Esto es porque eh, no he terminado, ¿verdad? Con esa parte del bloque. A esto, nosotros necesitamos agregarle un par de atributos más. Por ejemplo, el valor um, que me va a traer que, que va a contener el, el text control tiene que ser city name. Eh, city name. Okay. Uh, pero esta variable no existe. Esta variable, nosotros la tenemos que traer de los props. Uh, y tenemos que guardarla en. Vamos, en realidad, de construirla dentro de una variable que son los atributos. Entonces le decimos const. Si tuviéramos más uh, si tuviéramos más elementos en atributos pues eh, alimentaría este también este objeto igual tendremos como como como sabemos como es react tenemos que eh, utilizar uh, el siempre setear digamos nuestro estado o sea lo que tenemos en atributo y qué vamos a hacer eh, cuando este atributo cambie entonces, de igual manera, eh, tendríamos que decirle al test control qué es lo que va a hacer al cambiar. Y por eso le ponemos esta función en onChain. Y lo que va a hacer es que me va a traer de eh, cualquier nuevo cambio que haga que haya en el, en el, en el test control, lo va a setear como que la variable city name que está dentro del atributo. Entonces, ahora sí, en este caso, pues tengo que recargar Ahora sí, voy a poder cambiar mi ciudad. Lo puedo actualizar. Y si me voy al frontend, me debería de dar esto. Como pueden ver, eh, en esta ocasión eh, ya está ya tiene estilos, pero yo no, en realidad no llamé ningún. No he, no, he, no he tocado ningún tipo de estilo. Esto se da porque. Eh, como esa pequeña estructura de HTML que hice dentro del, del shortcode eh, ya tiene estilo, entonces ya están registradas dentro de, del style en queue de WordPress, entonces ya, ya me trajo los estilos. Pero si yo quisiera cambiar los de estilos eh, del editor, me voy acá. ¿Verdad? Él de hecho crea una clase de por defecto, que es este, el create block y dash eh, el nombre de la. de la. del bloque. Ok, entonces. Eh, continuando. Vamos a ver. Ya pues codiamos un poco. Ya vimos cómo trabaja. Eh, vamos a, a ver algo bastante interesante, ¿verdad? Que es lo de la transformación de bloque. Esto lo pueden encontrar en la documentación del editor de bloque. Pero. Eh, ¿De qué trata? Ok, la transformación de bloques trata, eh, de la mayoría, me imagino que tiene experiencia utilizando el editor de bloques, sabe que podemos convertir un bloque a otro. Por ejemplo, un bloque de párrafo lo podemos crear como un bloque de quote o, o de eh, heading, o eh, inclusive un bloque clásico. Entonces, la idea es que nosotros pudiéramos convertir eh, el shortcode a este bloque. ¿Por qué? Porque en, hay, podrían haber proyectos que tienen años de estar utilizando un shortcut. Entonces, quisiéramos en algún momento nosotros tener la, la habilidad de simple y sencillamente agarrar este bloque y transformarlo. Entonces, en la documentación hay múltiples maneras, pero la más cercana a lo que estamos nosotros haciendo es la de eh, convertir un poco, convertir el el bloque eh, simple y sencillamente copiando eh, pegando el, el shortcode dentro de dentro de mi eh, editor entonces eh, para ello vamos a utilizar eh, este parámetro que se llama transforms y lo vamos a pegar acá en el archivo index.js entonces como pueden ver uh, bueno acá le vamos a cambiar que okay, ya no se llame weather block sino que bloque clima y ok si se fijan el shortcut que nosotros teníamos tenía como tenía como tag weather entonces acá el tag que vamos a seguir utilizando es este weather y uh, vamos a darle los atributos eh, de city name, ¿verdad? Y qué es lo que va a hacer, que cada vez que encuentre, eh, perdón, cada vez que nosotros eh, peguemos este cualquier shortcut, contact where, lo que va a hacer es crear un bloque, que es el bloque que le estamos indicando acá. Entonces vamos a guardar y si nos vamos a nuestro sitio de prueba um, lo vamos a hacer exactamente donde está el shortcode para que vean la diferencia. Aquí está. Yo vengo, copio esto. Y lo pego. Inmediatamente me aparece el bloque. Esto, claro, eh, necesita un poco más de, de desarrollo porque, pues, el, si ustedes se fijan, no me trajo el... el el, el, el atributo que necesito entonces no tendría sentido de verdad estar solo copiando y pegando el show claro está sino que el, el, el, lo, eh, lo lógico sería que ya me copie esto con, la, con el atributo que yo quisiera imagínense un bloque que tuviera varios atributos más de uno dos entonces sería tedioso entonces da lo mismo crear un nuevo bloque a, eh, a copiarlo y pegarlo y el otro la otra forma aparte de esta es eh, simple, y sencillamente eh, agarrando el. Vamos a comentar esto. Agarrando el bloque de shortcode y transformándolo directamente. Y esto lo podemos hacer ajá, con este pequeño bloque de código. Eh, lo que va a hacer es que, ¿verdad? Voy a buscar el tipo bloque, bloque que sea. Shortcode está dentro de Cores, es un namespace y lo me va me lo va a cambiar a bloque clima. Okay. Y lo mismo eh, lo podemos, vamos a recargar acá. Creo que estas cosas no lo hace por defecto. Y en el botón de transformar vamos a ver que está a, estaba ahí el bloque clima. Hay un error acá. Um, supongo que debe ser ok, sí, no puede leer el, la propiedad que le estoy pasando solo vamos a hacer un pequeño cambio acá Y debería, sí, siempre da el problema, pero, ok, esa, esa es la, como les decía, esa, esa es la idea de hacer este tipo de, de transformaciones, eh, de que eh, él pudiera, simplemente y sencillamente, de que yo venir a agarrar mi bloque viejo, darle transform to en el, en el botón de transformar y pasármelo a otra a otro tipo de bloque, pues, es, la, es la idea. Y por último, uh, vamos a ver un par de cosas eh, de forma rápida, que es el end-to-end -end test. El end-to-end -end test en sí, voy a dejar grande esto. El end-to-end -end test en sí es la prueba que hacemos de la funcionalidad que está dentro, uh, dentro del, del frontend. Ok. Para esto, Wordpress actualmente ha estado desarrollando un par de, de bibliotecas en la comunidad Wordpress, ¿verdad? Ha estado desarrollando un par de bibliotecas como lo son los uh, test utils, end-to-end eh, -end test utils y los end-to-end -to -end test. Todo esto nosotros lo vamos, lo tendríamos que instalar. Eh, por razones de tiempo, pues no podríamos hacerlo aquí en este momento, pero todo esto lo vamos a instalar dentro de eh, nuestro... nuestro eh, nuestro nuestra, eh, nuestro package JSON jason nuestro directorio de trabajo y eh, tendríamos que instalar también nbn start uh, nbn, perdón N eh, eh, que es prácticamente una, una especie de de, uh, de instancia de WordPress de docker con wordpress que trae para que nosotros podamos hacer este tipo de prueba eh, ahora también podríamos correr eh, esto eh, con interactivamente que nos abra la, la pantalla y que nos haga las pruebas directamente desde, desde el navegador, perdón, eh, por, utilizando Puppeter. Es por esto, digamos, que, eh, uh, por ejemplo, no valdría la pena hacerlo, tomarse el tiempo para hacerlo acá porque esta es una solución que ya la comunidad está migrando hacia otra herramienta. La está migrando hacia Playwright y Playwright es una librería un poco más... Eh, sencilla de utilizar y nos haría un poco más sencillo la, la práctica de este end-to-end -end testing. Entonces, en el end-to-end -end testing, por ejemplo, utilizando todavía estas librerías que están todavía disponibles, pero ya están, eh, eh, ya, ya se les dejó de dar soporte solo para la, más bien solo se le da soporte para la, la, la reparación de box. Entonces, eh, eh, entonces, no, no, hay, no, no hay mucha actualización que digamos, y la documentación puede estar un poco eh, ahí en standby Pero lo que hacen esto, esto en Test es agarrar, digamos, el bloque que yo he estado trabajando y eh, insertarlo dentro, del, dentro de un nuevo post que yo le diga y probar de que el bloque existe dentro del post. Entonces, el resultado, por ejemplo, debería ser que eh, el, el, el, las pruebas pasen. Un ejemplo de código de esto, ¿dónde insertaríamos, por ejemplo, este código? Tendríamos que insertarlo dentro de una carpeta acá en la raíz de todo mi, que se llame Test. Test. O test. Y acá yo crearía un archivo que se llame, por ejemplo, en to -end, por ponerle un ejemplo, eh, test.js, perdón, spec.js Y ahí eh, agregaría un código que sería mi código de prueba. Y lo voy a explicar rápidamente. Uh, y acá, por ejemplo, traeríamos desde end, end tels, utils dos eh, fun eh, funciones que son create new post e insert block. Entonces, lo que haríamos ahí el eh, cuando es un tipo de prueba automática que cuando la corremos, él va a crear este, dentro de esta instancia de nvm, va a crear un nuevo post, va a insertar un bloque y luego va a probar de que exista un... Un atributo con nombre data type que tenga el nombre del bloque, en este caso, por ejemplo, bloque clima. Y si existe, no debería ser nulo y entonces pasaría mi prueba. Ese es el ejemplo que, les, que estaría acá. Eh, toma algún tiempo, digamos, instalar nvm, que descargue, por ejemplo, popeter e instalar los útiles. Eh, pero sí, digamos, es una herramienta muy útil a la hora de que nosotros trabajemos con bloques, crear varios bloques y, eh, y que nos permitiría, digamos, tener, desarrollar una, una, una especie de, de uh, con, utilizando metodologías ágiles, este, crear una especie de CICD para eh, no depender, digamos, mucho solamente de las pruebas manuales que una de las cosas que Wordpress ha estado implementando, implementando pruebas automáticas en muchas de las de, de unit tests, en muchos de los desarrollos que se está haciendo. Entonces, eh, esto es algo que les traía, que les quería compartir. Eh, los recursos que para, utilizados para desarrollar esta presentación son el, el Handbook de, de, de, de, del, del editor de bloque, eh, pueden también consultar los canales de, de Ryan Welcher en YouTube y Twitch. Ryan Welcher es un, alguien que contribuye a, al proyecto también Gutenberg. Y el, aquí les dejo el enlace al repositorio si quieren probar el código, jugar con él, descargarlo, está libre. Es eh, un repositorio público. Y también eh, algo un poco más detallado sobre esta presentación, un paso a paso, está en un... Eh, un artículo que escribí de Medium para Nikasource, de que es cómo eh, crear un bloque dinámico de Gutenberg paso a paso. Uh, también podrían consultar Gutenberg Times, que es otra, otro recurso muy interesante sobre noticias y cosas que hay acerca de este proyecto. Y igual, cualquier consulta pueden escribirme a, a, a mis redes sociales o escribirme a través de uh, mi sitio web. Eh, muchas gracias. Yo soy Alex Cuara y fue un gusto haber compartido con ustedes aquí en WordCamp San José.